Amigos, retornamos por aquí ahora con una visita muy especial, un hermano, un amigo, un aliado. No sé qué tanto decirle, pero me llena de satisfacción poder compartir este espacio que él en su momento también estuvo aquí, este legado de Don Mario Rubadulla con Robert de el Robert, hermano. Hermano, un grato placer estar en esta plataforma eh, magnífica porque... Eh, teledebate es un referente comunicacional sí, sí, sí, sí, de la República Dominicana. Y don Mario creo que ha dejado un legado. Y tú, como hijo en el ámbito propiamente sí. del oficio, sí, sí, sí, eh, de le la comunicación. Dando seguimiento. Así que te felicito por Gracias, eh, el aporte que estás haciendo eh, a favor de la buena comunicación. Robert, yo digo siempre, y tú más que yo lo conoces, porque trataste y pudiste compartir con don Mario en diferentes ocasiones. Don Mario me ha dejado una soga bastante alta. Pero estamos haciendo lo posible, como tú lo has dicho, con amigos como tú, con consejos, con sí. orientaciones que recibimos en este día a día, viendo a ver hasta dónde podemos alcanzarla. Eso hacemos, hermano. Bueno, ah. eh, eh, como tú dijiste, a veces el traje queda grande. Sí. Aprendió hoy un término, Robert. A ver, ¿cuál es? Preta por término. No ajusta simplemente a lo que la gente dice, que el, que el traje te quede a la medida. No, no, es un traje que si está grande o un pantalón o una falda, el buen sastre lo pone a la medida. Vamos a buscar un buen sastre. Una ropa bien arreglada. No, ya tú lo tienes, lo lograste. Excelente, hermano. Gracias. Eso es importante, Gracias. la aceptación con el, con el público. Sí, claro que sí. Robert, sabe que aprovecho tu presencia? Porque recientemente se estuvo conmemorando el Día Nacional del Periodismo en República Dominicana. Vemos cómo el periodismo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hoy en día se dice que hay propuesta para la ley que constituye el Colegio Dominicano de Periodistas sea modificada, a los fines de ajustarlo a estos tiempos. Robert, ¿cómo ves tú que ha ido avanzando, evolucionando el periodismo en estos tiempos de mano de una era digital que no ha caído todo encima, Robert? Bueno, el periodismo hay que reconocer que hemos logrado un desarrollo sí. en el ámbito tecnológico. Hoy hacer periodismo es mucho más fácil. Sí. Tú tienes aquí diversas plataformas tecnológicas, que te hacen la vida más organizada. Sí. Un periodismo de hoy, un periodismo de hace 20 años, sí. es muy distinto. Sin embargo, la cualquierización de la carrera está en peligro. Sí, sí. Y por eso creo, y tú lo has planteado, que el Congreso Nacional tiene un reto, el sí. Colegio Dominicano de Periodistas sí. y nosotros, de articular una ley real, sí. una ley que se ajuste a que, si usted está haciendo un periodismo que se ha pegado a la ética, a las normas, uh -huh. Y hoy en día, un Juan de los Palotes sube un video violenta, en el caso de la República Dominicana, que no hay una regulación, toman con estos celulares que son buenos, pero peligrosos. Sí, sí, no. Un accidente de tránsito no respeta la dignidad humana, sí, claro. suben estos videos sangrientos, sí. y de verdad Robert, que ni usted ni yo subimos eh, algún tipo de contenido, no, no, porque el fin de nosotros no es un like. no, no. El fin de nosotros es llevar la buena información. Sí, claro. Entonces yo creo que hace falta de forma urgente de que podamos abrazar el buen periodismo. Sí. Yo creo que es un buen momento, pero tenemos que ponernos de acuerdo y evidentemente manejar buen contenido sí. en una buena depuración y mucha lectura. Es que hace Total. Eso hace falta. No, yo creo que está excelente, Robert. Aprovecho ese pie que tú me dejas, de ese buen periodismo, de esos likes, de esa comunicación, porque recientemente ocurrió un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. Y en estos tiempos, Robert... Como tú lo dices, se está moviendo una comunicación muy fluida, muy constante. Claro, claro, un tema Muy rá... rápida. Sí, muy rápida, una inmediatez, algo sorprendente para muchos de nosotros. Pero ¿qué pasa, Robert de Lourdes? Se dio a conocer la información de que una joven dedicada al oficio de trabajadora sexual fue convocada por un cliente que llegó al lugar donde ella estaba. Luego de trasladarse con ella a un lugar y tener, llevar a cabo el trabajo y la labor para la cual ella estaba siendo contratada, él decidió no pagarle, lo que en aquellos tiempos Robert se conocía como cubo. Claro, claro. ¿Recuerda claro, es ese cubiado. cubo? Entonces, la ha cubiado a la joven. Entonces, a raíz de esto, Robert, la joven ha perdido la vida. Muchos sectores han condenado esto, las diferentes organizaciones se han estado pronunciando en este orden. Pero, Robert, yo he visto como que este tema no ha sido abrazado por muchos medios de comunicación. Esta joven ha perdido la vida de manos de este verdugo. Este individuo de nombre Jason, el nombre de la joven se emite por razones de respeto de ella. Robert, pero simplemente este hecho ha pasado sin pena ni gloria. Este joven se le impusieron tres meses de medida de coerción para ser cumplido en la cárcel de Najayo Hombre. Robert, pero no hemos visto un pronunciamiento, mira, fuerte en cuanto a este hecho. Al parecer como que la noticia no es de lo que sea, sino de quien venga, Robert. Mira, te voy a hacer eh, un cruce entre ese hecho y el de la comunicadora María Cela eh, Álvarez. Álvarez, bueno que fue atracada y no nos sentimos bien con ellos, pero fuimos testigos de una sentencia de 20 años a un desaprensivo que ciertamente eh, cuando usted va a atracar a una persona usted va a matar, a robar o a matar, sí, ni no. más esto que portan armas ilegales, claro. ¿verdad? No, no, obstante, olvida, no olvidemos el caso de Francina Hungría. Oh, Claro, claro. Muy, eh, un caso muy sangriento. Sí. Pero Robert, la sentencia, a cierto modo, fue una especie de contaminante y preocupación en la sociedad dominicana. Ese caso que tú mencionas, por tratarse de una eh, prostituta o de una mujer que se buscaba la vida... trabajadora sexual. Trabaladora sexual. Eh, no me lo siento es un ser humano. Sí, claro, pues. Y aquel elemento que va a buscar un servicio de ella, quiera ser o no, no puede estafarla. Sí. Y producto de eso vino entonces el asesinato. Sí. Ahora, vamos a tipificar, Robert, tú que eres abogado, muy bueno, vamos a tipificar un crimen que si es a un pobre o a un rico, dependiendo el ribete de la información, de la trascendencia del afectado, que se aplique una sentencia por esa vía, cuando la ley es para todos. Yo creo que los periodistas los comunicadores estamos llamados a tomar los temas que afectan a toda la población. Sí, sí. No ser selectivos, porque en algún modo manda una mala señal, en el orden periodístico, en el orden comunicacional, de que se es selectivo con el crimen. Yo creo que eso, eso no debe ser. Mira, mira algo, jurídicamente la pena impuesta corresponde. sí, Porque, porque el, tú, intento de el intento de homicidio... Intento el que está tipificado hay, está tipificado, tal. tipificado como tal sí, hay claro. un buen amigo tuyo que es abogado también en el el Ama de Operacta que hace unos días dio cátedra de ese tema sí, lo claro. desglosó totalmente que, quedó muy claro que la pena imponer era esta y que, que le correspondía ese agravante que, que lleva a los 20 años los si le quitan eso lo sacan no, no y más aún imagínate tú porque el acrellamiento y todo el proceso y el seguimiento del, de lo que fue el caso ahora Robert yo creo que hechos como este de esta jovencita dedicada al oficio más viejo que tiene desde la existencia de la humanidad, sí. óyeme, debe tener una sanción ejemplar. Claro. Ya se le fue impuesto tres meses de medida de coerción. Ahora, óyeme, pero y ¿cómo va a ser que esté indebido? Todavía se atreve a utilizarla, a aprovecharse de su condición de mujer y entonces luego golpearle, y llegar al extremo y quitarle la vida. Oye, no? no pagarle. ¿verdad? No pagarle, Robert. Óyeme, óyeme, no queremos volver a ese término, pero es un, un cubo, pero un cubo mayor. Pero tú me excusas, Roberto, estoy en tu programa. Pero no es más fácil usar un método manual para un caballero que tenga esa mentalidad uh -huh. de que no tiene dinero y va a estafar a una joven que lamentablemente se dedica sí. ese tipo de sí, servicio. Sí, sí. Es más fácil usar un procedimiento manual porque al final, ¿qué es lo que él quiere? No, su placer, pero tú sabes cómo es que yo lo que buscan es otras cosas. Pero condenamos, condenamos no, no, abiertamente. Oye, condenarlo esa, esa, esa de manera sí. tajante. Condenarlo, mira, de manera tajantemente, porque no podemos nosotros estar viviendo como en una etapa de la prehistoria. Óyeme. No, y vamos a dar seguimiento a ese tema, porque otra cosa, un medio tra trata un tema y como quizás no es del interés. No, que no de, te, te estoy diciendo, yo no lo veo. No, yo tú le tú. doy seguimiento a los temas. Y yo no hubiese visto que nadie se haya podido abrazar este tema. No, óyeme, y es un hecho, un de, igual que cualquier otro de violencia, y un, óyeme, y un homicidio, yo creo que para mí de manera cruel. Claro, claro. Eso, son, son actitudes, tú sabes, de personas que no, yo no creo que llamarle problemas mentales, enfermo totalmente. En un, un depravado no, sexual. Pues, claro. Eso no le queda menos que eso. Y no descarte tú, Robert Delorbe que por la acción como él llevó a cabo esto que fue que la recogió en un lugar, la llevó a un sitio en específico, un lugar un determinado. realmente la violó, porque estamos hablando de un elemento que ya en su mente había planificado claro. eh, la acción criminal de eh, eh, hacer lo que él quisiese, como lo hizo con su víctima. Aquí se conjugan todas las condiciones atenuantes del homicidio. Pero Premeditación, alevosía, todo el... Oye, me... Ah, y quizá te lo has hecho que la tenía ubicada. No, no, y él sabía dónde la iba a buscar. Correcto. Él sabía dónde ella estaba operando, dónde ella funcionaba. Robert, y al parecer, por la manera que ocurre el hecho, el tipo tiene condición económica Al parecer, tiene condición económicas. Acuérdate que tú dijiste que es un enfermo. Es decir, él se goza, en la levosía, él se gozó hacer eso. Sí. Porque es un individuo enfermo. Entonces, con la, cuando digo enfermo, no es para que lo despenalicen. ¿no? Sí, no, no, no. Sí, sí. Digo enfermo, ¿cuánto, ¿sabrá Dios cuántas mujeres él le habrá hecho le ha año. hecho eso, cierto. Porque, muy, porque muy, muy buen, muy buen dato, otra sí. cosa, cuando tú estás analizando un tema, desde el punto de vista judicial, tú no puedes dejar ese tema simplemente ahí. No. Hay que investigar el prontuario de este elemento que he dado la tarea de hacer este tipo de fechoría. Sí, sí. ¿Sabes, ¿sabes, ¿Sabes, Robert, que yo he visto siempre con mucho temor en nuestro país que los delitos ocurren y no hay un estudio posterior a ese delito que pueda determinar o conocer otros delitos que vayan <risa> ligados a ese? ¿Sabías? Te explico. Sí, este sí. individuo, luego de ser presentado ante la Acción de la Justicia, yo entiendo que el Ministerio Público debe darle seguimiento para estudiar en verdad el patrón de conducta de este individuo, ¿sabías? Claro, Vamos a claro. ver cuáles son las causas que está produciendo este tipo de hechos. Y, aprend y aprender de esto a nivel social, llevarlo a la sociedad. Óyeme, y hasta tratar, hasta ayudar a reivindicarlo. Vamos a someterlo a terapias, a talleres, donde podamos lograr que el individuo por lo menos pueda reivindicarse en algún momento. Porque estos son temas que pueden ser estudiados. Robert, y me voy más lejos. Aquí hay sentencias evacuadas donde hay medios de comunicación, donde hay periodistas. Porque nosotros, con el poder de los medios, el poder de la palabra, bueno, somos denominados el cuarto poder. Sí. A veces somos el primer poder. Porque a veces quitamos gobierno y ponemos gobierno. Sí. Pero yo pienso que en ese aspecto no se puede abusar del de manejo de un debido proceso. Por ejemplo, a ti te ha tocado como a mí, en materia penal, alguien que mató a una persona, los abogados ya están empoderados, ya hay un debido proceso. Y regularmente yo lo que hago es toda la experticia de, de cómo va la investigación, que me la hagan llegar. Para cuando me toque hablar, o a ti te toca hablar, Robert, tener un dominio claro. de ese proceso sin sí. dañar la investigación que se lleva, correlación a ese crimen o a esa situación. Eso es así. Yo creo que hace falta un referente. ¿no? Es necesario, es necesario.